Hola, soy Ale y el otro día en Instagram puse una foto de lo que había comprado, que había puesto kit básico para el blogger y mucha gente me pidió que les muestre detalladamente qué era y cuánto me había costado así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo en este mismo momento obviamente primero, lo más importante es la, la cámara, esta es la DJI eh, Osmo Pocket que es una cámara muy pequeñita muy discreta. Y lo mejor que tiene es que tiene su propio gimbal incorporado. ¿No? Como ven, esto se mueve y, y mantiene todo estable. No, perfectamente estable, pero suficientemente bien para algo que es tan chiquito y tan, y tan portátil. La cama tiene una pequeña pantalla acá. Que es chiquitita la pantalla, pero después vamos a ver cómo ese, eso se puede solucionar. Y... Eh, se puede conectar a, a un teléfono. Acá tiene una tapita. Se saca la tapita y se encuentra ahora. Ah, acá está. Y aquí se conecta un adaptador para USB-C. Y también viene un adaptador para, para Apple. Entonces se puede conectar el teléfono aquí al costado. Y automáticamente carga la aplicación de Osmo. Y bueno, y se puede controlar la cámara desde acá. Esto a su vez, bueno, no se sé, lo voy a sacar. Y voy a mostrar algunos de los accesorios que compré también. El valor de esta cámara es 359 dólares, incluyendo un... este una memoria de 128 GB. Se puede comprar sola, creo que cuesta 3,49 o algo así. Pero bueno, por comprar La memoria de 128 GB y ya está. Este accesorio, quizá no a todos les, les caiga bien. Pero bueno, es un, un palito bastante grande. Eh, pero bueno, es especial para la Osmo Pocket. Tiene un, un... acá, no sé si se ve. Todavía no lo abrí, así que... Pero bueno, tiene un... un uh, Holder especial para, para poder agarrar la Osmo Pocket. Y a su vez tiene otro accesorio que sirve para poner el teléfono aquí en la parte baja del palito. O sea, uno tiene el palo extendido con en la punta la, la Osmo Pocket, que obviamente con la pantalla tan chiquita que tiene no se puede ver. Eh, pero si uno tiene el módulo Wi-Fi y tiene este accesorio para el palito, aquí se puede conectar, se puede colocar el teléfono. Y entonces tenemos una pantalla bien cerca nuestro, y además podemos controlar toda la, la Osmo Pocket desde aquí, desde el teléfono, aunque esté lejos en el palito. Así que esto puede resultar una buena opción, ya lo vamos a probar, parece un poco, parece un poco aparatoso, pero bueno, vamos a ver si, si no funciona o no resultado o no. Bueno, esta, esto sería el, el palito, es más largo, pero ya probé que si lo pones más largo realmente es un desastre, ¿no? no se puede. Porque la idea, como esto queda un poco lejos del alcance de la mano, por ejemplo, si yo quisiera ahora ponerlo en modo selfie, uh -huh. ¿no? tengo que venir hasta acá y la pantalla me queda un poco lejos y se ve más o menos, ¿no? no es tan dramático, se puede usar, creo. Pero bueno, hay que traerlo para poder actuar. En realidad acá se puede poner el teléfono. Acá se puede poner el teléfono que queda el mango. Esto no sé si hay algo que está mal, pero no queda como debería quedar. Porque ¿En ven qué que ¿Cómo que el quedar? ángulo con el, con el que está este accesorio no es el correcto. Tendría que dar a 90 grados hacia la derecha, pero queda acá medio para acá. Entonces, esto hay que doblarlo así. No sé si yo estoy haciendo algo mal o es así y no, no está bien, pero no, no me resulta muy cómodo. Ahora simplemente ponemos el teléfono acá ¿Te ayudó? Bueno, ahí está Listo. Entonces el teléfono queda acá No sé si también Porque este teléfono es un poco grande Y es un poco más pesado Pero tiende a, a, a caerse acá Y no lo puedo ajustar Está lo, lo más ajustado posible y... ¿Dónde lo ajustaste? Acá Esto está lo más ajustado posible ajusta? Con esta ruedita Y, y aún tiende a, a caerse lentamente así que no sé si si eso es, es, es un problema de, de diseño de esto no sé no, no me parece extremadamente práctico y los accesorios principal primero voy a mostrar estos estos venían los tres juntos eh, y voy a mostrar para qué es cada uno este es como una base donde se, se puede colocar la, la cámara ¿no? Entonces queda, queda así haciendo base, pero además eh, también es un módulo Wi-Fi. Esto permite conectar al teléfono por Wi-Fi sin necesidad de conectarlo aquí. ¿Mm? Así que bueno, sirve para ponerlo y cargarlo porque tiene un USB aquí atrás, pero también sirve para conectar el teléfono a Wi-Fi, que es un, una buena opción cuando la, la cámara está lejos no sé, a una distancia porque la tenemos en un palito o porque estamos haciendo un, un, este, un timelapse en otro lado y bueno, entonces podemos controlar la cámara todavía a través de Wi-Fi si tenemos esto. Se conecta acá en el puerto USB de la cámara. ¿Sí? Que a su vez... También limita un poco el ángulo con el que, porque esto ya toca acá, entonces limita un poco el ángulo con el que la cámara se puede mover. Ven, bueno, ahora ya mi cabeza no aparece. Limita un poco el ángulo, ves acá ya aparecemos cortado la cabeza, ahora lo vamos a arreglar del teléfono, pero, pero ese es el, el tema. Bueno, y ahora acá, me conecto por Wi-Fi. Ahí estamos, conectados con el Wi-Fi. No estamos ahí abajo, pero ahora como tengo esto, lo puedo centrar un poco mejor. ¡Oh! ¡Ahí estamos! Sí. Y puedo controlar la cámara, por ejemplo, para dónde apunta la cámara, lo controlo desde acá. No sé si esto sale en la pantalla, pero bueno. El problema es, claro, si uno está filmando así, en modo selfie, tiende a mirar a la pantalla, que es el monitor donde se ve uno, pero entonces no estamos viendo a donde se ve arriba. Eso es un poco un problema. No sé cómo, cómo se soluciona. Hay que tener mucha disciplina y estar mirando ahí siempre, excepto cuando necesitamos cambiar algo acá en la El otro... Accesorio. Es un accesorio que también se coloca aquí en, el, en esta ranurita. Y básicamente es para poder controlar el, el cabezal. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Una vez que debería funcionar. Ah, ahí está. Y va para arriba y para abajo también. Este es el, el segundo accesorio que viene en esa caja. Y el tercer accesorio es esto que es una especie de adaptador físico para poder eh, conectar, usar la, la cámara, la Osmo Pocket, con los accesorios de, de GoPro. Porque acá tiene el... El famoso agujerito ese y acá van los tornillos y todos esos accesorios que usa la GoPro. Entonces con esto podrían usarlo con cualquier accesorio GoPro. Para ponérselo en la cabeza, en el pecho, no sé, en un casco, en un auto, donde quieran. Bueno, esos tres accesorios, todos juntos, cuestan 103 dólares y vienen acá juntos en esta cajita. Y ahora bueno, voy a mostrar cómo funciona este palo tan sofisticado aparentemente, eh, lo primero que hay que usar es este adaptador este que, que es una de las cosas que venían en el trío de accesorios que lo que hace es adaptar cualquier eh, Osmo Pocket a cualquier accesorio de GoPro, acá tiene el sistema de, de GoPro con, la, con los tornillos y todo Aclara que le tuviste que sacar algo. Sí, le saqué el adaptador USB porque si no, no entra esto. Bueno, el lugar para ponerlo justo es ahí para que quede acceso a los botones. Y después tienes otra vista acá. No, perdón, ahí. Y ahí, y listo, queda fijo, firmemente. Esto no se cae de ninguna manera. Después, otro accesorio que compré y porque siempre es un problema cuando uno graba en la calle o algo así, el ruido, el, el, eh, sí, el ruido ambiente, todo molesta. Entonces para tratar de mejorar un poco eso, hay un adaptador eh, para micrófono. Esto tiene un USB de un lado y un, este, un plug de 3,5 milímetros del otro lado, donde se puede enchufar un micrófono lo más tranquilo. Esto en realidad va en el mismo slot acá, entonces puedo conectar un micrófono y tener una buena calidad de audio que muchas veces es un problema cuando uno graba en la calle o como acabo de decir. Eh, no sé por qué también para la GoPro este mismo accesorio siempre es algo muy caro, no entiendo por qué porque es una pavada, pero es carísimo. En, realidad, en relación a lo que es, para la GoPro es carísimo y para esta máquina también es carísimo De hecho el adaptador para, este para micrófono costó 59 dólares, y es una pavadita Venden otros en Amazon que son bastante más baratos, hay uno por 25 o algo así Pero no tenía buenas reviews, algunos dicen que no les anda Entonces bueno, mejor ir a lo seguro y esto por lo menos es oficial Y si no anda se los tiro por la cabeza Y ahora vamos a probar el adaptador para micrófono el captador para micrófono se conecta acá en el USB que se usa para cargar Y ya nos queda un conector acá para enchufar cualquier micrófono Entonces el conector va ahí como cualquier conector Y acá tenemos el micrófono, en este caso un corbatero Este es el corbatero que compré aparte ¿no? Y voy a poner acá el cuellito Sos Marley Sí, y vamos a probar cómo funciona Estoy ahora probando el micrófono conectado directamente al adaptador. Parece funcionar bastante bien. Por lo menos veo en la pantalla, tengo un, un pequeño gúmetro que me indica el nivel del audio. Sí. Ah, acá. Perrito por acá. Ni bola, ni bola. 1, 2, 3, probando. Sí, sí. Así que bueno, esto es el. El micrófono directamente conectado al... Ahí estoy yo. Otro accesorio que compré es esto, porque como recién les mostré, recién les mostré que con este adaptador se puede conectar eh, el teléfono. Pero, claro, el teléfono hay que sostenerlo porque, ¿no? queda solamente agarrado por el, por el conector USB que no es del todo flojo, digamos que no se sale así nomás pero no andaría por la calle con esto así conectado Entonces, eh, este accesorio es para sostener el teléfono en esa posición y además sostener el teléfono también tiene un, un hot shoe o como se llame aquí arriba para lo que se podría hasta poner una lámpara o un flash o un, una lámpara LED por si necesitamos este, iluminar ese adaptador para el teléfono, para sostener el teléfono costó $34,90 dólares acá está la Osmo Pocket pelada lo único que tiene es el conector y ahora vamos a ver cómo con este accesorio ¿no? tenemos el teléfono como cualquier agarrador de es lo que obviamente bueno se apagó y luego la enchufamos a la cámara y esto va agarrado acá entonces es más fácil ya no hay que andar sosteniendo el teléfono y que el teléfono queda bien seguro y podemos este llevarlo y filmar y controlarlo más fácilmente, o tener una mejor pantalla directamente con el teléfono incluido. Otro de lo que compré es un filtro gran angular, porque a diferencia de la GoPro esta cámara no tiene un filtro, un, perdón, un lente ancho que permita tener un, un, un gran ángulo, como, como su nombre lo indica. Entonces con este pequeño accesorio, sí, permite tener un, un gran ángulo por si es necesario. El precio de este gran angular es 14.95. Voy a probar el lente gran angular. Es este que tengo acá. Es magnético, así que simplemente hay que colocarlo sobre la sobre el lente de, de la cámara. Así. Y listo. Ahí está. ¿Mm? O sea, no sé, se, se nota la diferencia que, que estamos viendo mucho más alrededor, si ahora lo quito entonces se ven, estamos más cerca. Para selfies y para ese tipo de cosas puede resultar bastante útil. ¿no? Es esta, esta cosa pequeñita acá, tan chiquitita. Y lo bueno que al ser magnético uno lo pone y lo saca y queda bien. No se cae ni nada, puedo saltar un poco, no se cae y es muy fácil de poner y sacar. Otro accesorio es este estos filtros, estos son filtros para luz, en el caso que haya mucha luz eh, y, la, y la imagen salga muy quemada, bueno, con uno de estos filtros eso se resuelve, reflejos y ese tipo de cosas eh, mejoran mucho usando uno de estos filtros. Acá vienen 6 filtros con diferentes niveles de filtrado obviamente, y el precio de esto fue 35,88 antes les había dicho que es un problema a veces grabar en la calle por la calidad del audio porque no, no, el micrófono de, interno de la cámara no es bueno, que por lo que hemos visto hasta ahora es bastante bueno pero bueno, eh, la idea es tratar de hacerlo mejor y bueno, este micrófono corbatero lo vi recomendado en muchos videos de YouTube así que también este, decidí comprarlo y este micrófono costó 26 dólares y se usa conectándolo al adaptador que les mostré antes para, para micrófono. Y por último, esto ya me parece un poco sofisticado, no sé si realmente tiene un uso y lo vamos a usar. Pero bueno, es este transmisor inalámbrico. Que bueno, con el micrófono corbatero uno de los problemas que puede haber es que uno está conectado con la cámara al al micrófono y si hay otra persona que lo está filmando, se pueden se enrieda, ¿eh? es un problema, es una molestia, así que supuestamente esto sirve para tener un micrófono inalámbrico, en particular esta caja trae dos, eh, receptores, eh, perdón, dos transmisores y un receptor, o sea que dos personas pueden estar hablando con su micrófono inalámbricamente a la misma cámara y bueno, con eso este, supuestamente facilitaría las cosas, pero vamos a probar y, y ver qué tanto más fácil puede ser con esto o si en realidad complica las cosas. Porque obviamente esto hay que cargarlo, tiene que estar cargado, hay que prenderlo, después hay que acordarse a apagarlo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el precio de esto es de los dos, eh, los dos transmisores y el receptor, y esto incluso viene con un micrófono dos microfonitos eh, de esos que, que van acá en... Al costado de la boca o dos microfonitos corbateros costó eh, 79,99. Ahora vamos a probar el inalámbrico, el micrófono inalámbrico. Este es el, el, el transmisor. Acá se conecta el micrófono que tengo acá. En, Pero entonces en es inalámbrico? Micrófono. Sí, porque esto no está conectado a la cámara directamente. ¿Qué Vamos cosa no está conectada a la el cámara? El micrófono, este cable va acá Entonces no tenés un cable que te va conectando Hasta la cámara bueno, Lo ¿Sí? voy a ver en acción porque no entendí nada Tenemos este también, hay que prenderlo Ahí, no sé si se ve Pero la luz verde dice que está conectado uh -huh. Acá nos muestra que También hay buena señal Entre las dos cosas Y este cosito tan simple Bueno, lo puedo poner en el bolsillo el cable, el cable lo podría tener por dentro de la ropa Si quiero, no, no molesta y esto tiene que ir en la cámara. Queda un poco horrible. Especialmente por este adaptador, porque no sé por qué viene con un plug grande de esos. Me parece que esto está pensado más para micrófono, para cantar y esas cosas. Entonces, por eso es que, que tiene, tiene que tener dos adaptadores. Así que bueno, vamos a prender la cámara. ahí me dice que el adaptador de audio está conectado y el micrófono conectado cosa que no me dijo anteriormente y acá veo que sí, que está, está el micrófono y veo que se me muestran las líneas, no sé si llegan a ver las líneas que dice que, que está conectado y que hay audio ahora estoy probando el micrófono inalámbrico tengo este otro micrófono corbatero acá Y tengo en mi bolsillo esto y Acá está conectado el, el micrófonito Y bueno, supongo que se escucha bien, veo el indicador, parece que está grabando todo bien Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva Y como sabrán, acá abajo, acá abajo les dejo todos los links a los, eh, a los productos en Amazon Por si quieren comprar alguno eh, sí, bueno, eso. Y gracias por mirar. Hasta luego. Bye, bye.